Estamos en la puerta de la Muni. Hemos logrado, bueno, realizar esa maratón por la igualdad. Más de 3.000 vecinas y vecinos, hombres y mujeres, chicas y chicos que en 10 kilómetros, en 5 kilómetros, en 2 kilómetros y con caminatas pusieron visibles las políticas de género que tiene el municipio, la lucha contra la violencia de género que viene realizando el municipio desde que asumimos la gestión. Eh, puedo hablar de la casa de la mujer, el hogar protegido que alberga mujeres que, que sufren violencia de género la asistencia que, que tenemos en más de 200 mujeres de Urlingam con el botón antipánico que nos permite asistirlas y cuidarlas en materia de prevención cuando, bueno, cuando sufren violencia de género, todo lo que tiene que ver también con la asistencia y el trabajo de la red de merenderos y comedores de Burlingame. Los merenderos y los comedores son más de 70 que asistimos, no solo desde el punto de vista de la ayuda directa, y de, y de la mercadería, sino también desde el abordaje en materia de salud y también desde políticas de género, así que estamos muy contentos que, que las vecinas y los vecinos nos acompañen, estamos, estamos logrando la comunidad organizada que soñamos, en donde los vecinos y las vecinas se comprometan con las distintas políticas del municipio, ¿no? y hoy con esta maratón enorme, con más de 3.000 vecinas y vecinos, reitero, que, ...que nos acompañaron. Colaboraron con un alimento no perecedero ...que nos permite poder asistir a, a esos más de 70 merenderos, comedores... ...agradecerles a cada responsable de cada merendero, de cada comedor... ...que, que pone el cuerpo, que pone el alma, que con solidaridad y con mucho corazón... ...trabajan para que, para que los chicos puedan comer en definitiva, ¿no? Y nosotros fundamentalmente con la igualdad, la igualdad y los derechos... ...que en la Argentina hoy faltan, porque el gobierno de Macri lo que ha hecho es quitar derechos y dejar de ser una sociedad igualitaria, nosotros en Urlingam y seguramente con un futuro de todos, con este frente de todos hacia adelante, vamos a poder recuperar una Argentina que, que ponga la economía al servicio del trabajo, de la producción y, y de, fundamentalmente de que las pibas y los pibes puedan bueno, tener una educación pública gratuita y de calidad como se merecen.